Decida la bala tiene veneno andamos en 215, donde se compren. Barra que tú botas para que no te No cierre los dos y estamos desguardados. Si los derrates, tú te hago lo No te confíes en el que está a tu lado, que es el primero que te dice, Marito, tú te atracas. Te muestro que soy psicópata y en lo que mucho avanza, yo corro con psicópatas No es que te temas por tu geno da. El talento que hay aquí que le permite. Serio, mano. Serio, mano. Serio, un sonido que se reparte por parte mono y estéreo Aunque falte la parte ignorante del llamado Nenio Palabras son de hombres, a nosotros son de hambre Y aquellos que son tan grandes los pusimos mamaglanay Aprende de este proyecto que la música... Está en el mundo, paloma Recuerda que soy psicóloga, no hay nadie que me mande Oye, sea el que odias, el que genera problemas El que mata en mi historia, que se aporte cual el tema Disfrutando vainas separadas No, y para los palos vuelven sobre el torno Evitando las condolas baratas, es mi trabajo Haciendo un buen grip, mi papi, siempre sobre salvo Si quieren la costumbre de rapero con engaño Reclamo, firmo, el tratado ¡Los tí, tomo, el, tí, tí. Tí, tí. Con el medio con pinche, con el gato fundido Con un blanco maquinado como voy a ser un río, soy perdido socio, un pernimonar si tanto, de al desafío Y al palacio Como un caso atrás del hijo de Michel Lo ando buscando en esta vuelta bueno, rico papá, o intentar si no se quiera me trancar, entonces barra pa' quisiera que quiera fuera su deseo, tú quisieras, te bien en esta vuelta, van a oírme como quiera Es que no me adapto a norma ni al control de calidad Yo me paro atrás del mal Como un loco empiezo a hablar Soy inteligencia excesiva, la esencia que se perfila Soy la rabia que calme el palo Que se amotina Universo de rimas Un auditivo Atento a lo que consiga con, con el churro de, de vivir bien, porque el amber es peor que hacer el Yo sigo fiel la rap Y no a lo que tú digas dando más Pues si el ritmo en cada salida He visto el en su credibilidad Yo he visto el En su propia saliva doblarse como el taño, tras un ficticio éxito Transformarse en engaño para agradar al público En estos altos niveles Yo sigo siendo el único y a los prisioneros fieles El poder porque. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me lo cuidado, Cuidado. Cuidado. veo! No lo veo! lo veo! Arriba. lo veo! ¡Ay, lo lo lo lo Ah. Oye, okay, que he llegado? Y llegado con fuego. No me digas que me va a tirar. Se está en pared. Dale suave, vamos, vamos <risa> no cae para abajo, no caes para abajo. para abajo Dracado. Murió uno, murió uno, espérate otro, Hay otro, hay otro, hay otro aquí Tengo gente una vez aquí al ladito, uuuu, uh, que oh, lo que era antes, mierda Mierda, que antes En serio, y que hago tiene este piel, piel de juego Muere este muchacho, por dios, no te estoy matando, es no me jodas <risa> Muere, bueno, estoy matando Coño, pero no me estaba haciendo caso, la munición Más munición, ahora sí acá Aquí al otro ahora Yo también tengo gente aquí, que está loquísimo Oh, de acuerdo, de acuerdo. ¿De ¿Cómo tal, oh, no, no, déjame coger oh, que arreglar. El diablo. El entierra la película. Vamos a votarlo. Ojo, no, pues. Ojo, te rendiste, palomo. Voy a que rebotarlo. Increíble, loco. Te voy a traer nada, escuchate que te voy a traer nada Si sí, si sí, si sí, Si, sí. Me cae otro, me cae otro Coño, para dónde diablo, va. No, que yo no sé dónde pero yo no te necesito Aquí, matándonos a ti, okay. ¿Mata no, aquí matando aquí matando la puma de mierda eso, el, puma Allá, de el mierda pa. ese. Llegó. conmigo y la ya estamos se va, se, va, se va. A la banana, a la banana. Sí, la banana. Uh, tengo otro, tengo otro, tengo otro arriba, la segunda, la segunda, segunda. Arriba. la banana. La banana coge para la izquierda ahí. Uno me seteando de arriba. va. son más camperos, Dios mío. ¿Te juego. Sí, Eso el Conmigo tú no el no, no. te está yo abajo. Ah, mira a Banana muerta aquí abajo. <ríe> Banana murió. A Banana le diéndole easy, ¿no? Este no es vida, Un pecado de aquí. vamos vamos vamos vamos. Ven, ven, estoy aquí. Y ahí, ahí hay ahí ¿no? en la no hay más, ¿no? Vene, no de No. Uh, voló, voló, voló, voló, voló. Por Baja, detrás moca, tramo no te... tramo, te tramo, no te... gente, Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Olvídate de la gente, ven, ven conmigo. A la Vamos. Uh, tengo un Franco al frente. Mata el Franco. Diablo, pero ¿por qué? Bendito nene, ¿no? Sí, me están rematando a un tipo lo mismo. Diablo, ¿en serio? Oh. Ah por lo menos lo va a quedar... Ah, no se nota. Subiste abajo, está aquí abajo, está aquí abajo. Aquí hay otro. Andá, y el babado no te muere te digo. uno. Aquí hay otro. Y está plato. blanco tan blanco tan blanco y me está matando tan blanco maté a uno, uno? el otro era el otro blanco ¿sí? yo lo maté al otro no, pues no murió dije que no murió de caída loco tuviste eso <ríe> no te juego loco 100% viste, loco. de vida tienes el gato no, a A No murió. Cuando ven a ver que tenía la habilidad. No, loco. Se le sacó 80 de vida. Bueno, bueno la a gante. ¡Pum! pla